6 menos 5 de la mañana. Es pronto, es muy, muy pronto. Tan pronto que nos vamos a encontrar gente por la calle volviendo de fiesta. Pero, a pesar de ser tan pronto, vamos a hacer una cosa que merece mucho la pena. Una cosa que queríamos hacer desde hace tiempo y hoy va a ser el día. Empezamos. About to leave. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a montar en Globo. Vamos a hacer una de esas excursiones épicas. Vamos a visitar la ciudad de Segovia, una de las ciudades más bonitas de España, pero además que la vamos a ver desde arriba, porque excursiones de Globo se pueden hacer por muchos sitios. Ver una ciudad tan imponente con el acueducto, con el Alcázar, con la catedral y verlo desde arriba tiene un punto muy particular. Estas excursiones siempre hay que empezarlas muy pronto, siempre en torno a las 7 de la mañana, porque es cuando las condiciones suelen ser mejores. De hecho, es complicado porque muchas veces te puedes apuntar a estas excursiones y no siempre puedes hacerlas se pospone o lo que sea por el tiempo en este caso como veis tenemos un día perfecto está empezando justo a salir el sol y aquí están hinchándose los globos van a ir tres globos y mirar mirar mirar qué espectacular ¿eh? De lo que os decía, se están terminando de hinchar los globos, que justo ha salido uno. Y lo que vamos a hacer es montarnos en este. Nos han invitado los amigos de Civitatis, vamos a ir en, un, en uno grande. Y en cuanto se termine de hinchar, nos montamos y nos subimos a verlo desde arriba. ¡Vamos! Aterrizar, hemos volcado, casi mola más. Lo hemos pedido con vuelque. Es Me importante, es importante solicitarlo con volcado al final, porque si no aterrizan bien y no es lo mismo. Entonces, si lo pides así, pues es mucho más divertido. Tiene un final mucho más entretenido.